Vamos a jugar los eventos Primero vamos a arreglar los eventos A ver qué tal, qué tal me fue Vamos, vamos Dice, rogazo, oh, no tengo conexión, es en serio Es en serio que no tengo conexión, cabrón Está mal, ¿eh? Jugar una partida uh -huh. Uh -huh direccionez ser a hacer giros en túnel para poder ser buenos soy Alguien básico, no tengo buenos carros, pero no tantos. Bueno, a jugarte, de hecho. Entonces. Dale, Carta. Cuidado. No, no, no,